waffles, yogurt, pandanés, pegel, limonada, galletas Sorio, jugo de tomate, jugo de manzana, jugo de cranberry. Y esta es la sala KLM Chrome Launch. Estamos en la terminal D del aeropuerto Internacional de Houston. Y ahorita Maris les explica cómo pudimos lograr entrar a esta sala. Que fue con esta. No te puedo. Les adelanto, ahorita Maris nos da el detalle. Antes usamos la Priority Pass, pero ahora tenemos la Launch Key. Nos va a explicar qué onda con eso. De la recepción Vamos a la pequeñita No es muy grande Tiene café Té café Waffles Yogurt Pandanés bagel como es un bagel limonada galleta sorio en este lado tenemos jugos jugo de tomate jugo de cranberry jugo de manzana tenemos bebidas las mesitas le da otras alitas Obviamente cuenta con internet Y Es pues prácticamente un texto de baños Es muy sencilla Tiene lo básico pero, la verdad es que sí, sí es este, muy agradable estar aquí. Estamos con una conexión de tres horas, entonces vamos a entrevistar a la Maris. Maris, te venimos a hacer una entrevista. Para poder entrar a la sala necesitan, eh, pueden hacerlo de diferentes formas. Nosotros lo hicimos por la tarjeta Word Elite Mastercard se las pueden dar en diferentes bancos y este con esa tarjeta ya no necesitas ya no estamos usando ahorita la pre de que es otra una tarjeta adicional sino solamente con la tarjeta de crédito por elite la presentas en la salita y ya te dejan pasar creo que es el titular y un acompañante y uno o dos niños ahí el tip bueno lo que nosotros hicimos fue buscar que si había salas de Mastercard en Houston en el aeropuerto de Houston y pues ya salieron dos esta de KLM y otra de Air France uh -huh. entonces bueno ya vienes y esta funciona diferente cada una va funcionando de manera distinta y en la entrada te dicen como las condiciones en esta este, nos dijeron que tenemos tres horas para estar aquí que las tres horas tenemos que ir como que a, a renovar nuestra estancia si les que vamos a seguir, eh, y pues ya prácticamente es eso: están incluidas las bebidas, algo de alimentos, eh, hay televisión, hay wifi, están las salitas, baños, están obviamente mucho más a gusto que en las salas de espera del aeropuerto. Con eso concluimos nuestro video de la sala en VIP aquí en el aeropuerto de Houston. KLM. KLM Crown Launch. Adiós.